qué tal a todos cómo están bienvenidos a la clase de español hoy continuamos trabajando con el tiempo condicional en español y hoy te traigo una clase muy práctica con eh, 12 verbos terminados en ar y este es el video número 6 iniciamos con el verbo doblar to turn or to bend dijimos que la raíz para el Tiempo condicional va a ser el verbo en infinitivo. Y luego le vamos a agregar las terminaciones correspondientes a este tiempo. Este verbo nos va a quedar. Yo doblaría. Tú doblarías. Él, ella, usted doblaría. Nosotros, nosotras doblaríamos. Vosotros, vosotras doblaríais. Ellos, ellas, ustedes doblarían. Ejemplo. Ustedes doblarían todas las toallas del hotel. Ustedes doblarían todas las toallas del hotel. Seguimos con durar, to last. Yo duraría, tú durarías, él, ella, usted duraría. Nosotros, nosotras duraríamos, vosotros, vosotras duraríais. Ellos, ellas, ustedes durarían. Nosotras no duraríamos mucho tiempo en el centro comercial. Nosotras no duraríamos mucho tiempo en el centro comercial. Seguimos con echar. To throw. Yo echaría. Tú echarías. Él, ella, usted echaría. Nosotros, nosotras echaríamos. Vosotros, vosotras echaríais. Ellos, ellas, ustedes echarían. Ejemplo. Ellos echarían mucha agua para apagar el incendio. Ellos echarían mucha agua para apagar el incendio. Empujar, to push. Yo empujaría, tú empujarías, él, ella, usted empujaría. Nosotros, nosotras empujaríamos, vosotros, vosotras empujaríais ellos ellas ustedes empujarían ejemplo nosotros empujaríamos la puerta para salvar a todas las personas del incendio nosotros empujaríamos la puerta para salvar a todas las personas del incendio a continuación tenemos el verbo enseñar to show or to teach y en el condicional vamos a decir yo enseñaría, tú enseñarías, él, ella, usted enseñaría, nosotros, nosotras enseñaríamos, vosotros, vosotras enseñaríais, ellos, ellas, ustedes enseñarían. Ellas enseñarían cosas nuevas a sus estudiantes, ellas enseñarían cosas nuevas a sus estudiantes. El verbo entregar, to turn in, yo entregaría, tú entregarías, él, ella, usted entregaría, nosotros, nosotras entregaríamos, vosotros, vosotras entregaríais, ellos, ellas, ustedes entregarían. Ustedes entregarían todo el dinero en la oficina. Ustedes entregarían todo el dinero en la oficina. El verbo estacionar, to park. Yo estacionaría. Tú estacionarías. Él, ella, usted estacionaría. Nosotros, nosotras estacionaríamos. Vosotros, vosotras estacionaríais. Ellos, ellas, ustedes estacionarían. Ejemplo, tú estacionarías tu carro enfrente de tu apartamento. Tú estacionarías tu carro enfrente de tu apartamento. El verbo estudiar, que es un verbo bastante común. To study. Yo estudiaría. Tú estudiarías. Él, ella, usted estudiaría nosotros nosotras estudiaríamos vosotros vosotras estudiaríais ellos ellas ustedes estudiarían como ejemplo él estudiaría todos los días en su casa él estudiaría todos los días en su casa evitar to avoid yo evitaría tú evitarías él, ella, usted evitaría nosotros, nosotras evitaríamos vosotros, vosotras evitaríais ellos, ellas, ustedes evitarían ella evitaría los deportes fuertes ella evitaría los deportes fuertes explicar, to explain yo explicaría, tú explicarías él, ella, usted explicaría, nosotros, nosotras explicaríamos, vosotros, vosotras explicaríais, ellos, ellas, ustedes explicarían. Como ejemplo, usted explicaría los problemas de un modo muy sencillo. Usted explicaría los problemas de un modo muy sencillo. Seguimos con el verbo felicitar, to congratulate yo felicitaría tú felicitarías él, ella, usted felicitaría nosotros, nosotras felicitaríamos vosotros, vosotras felicitaríais ellos, ellas, ustedes felicitarían bien nosotros felicitaríamos a todos los graduandos nosotros felicitaríamos a todos los graduandos firmar, to sign. Yo firmaría, tú firmarías, él, ella, usted firmaría, nosotros, nosotras firmaríamos, vosotros, vosotras firmaríais, ellos, ellas, ustedes firmarían. Nosotras firmaríamos el contrato de trabajo, nosotras firmaríamos el contrato de trabajo bien amigos esas son clases prácticas de conjugación que nos van a ayudar con nuestra fluidez en español y eh, son clases créanme que son muy buenas muy útiles para uh, mejorar la fluidez en, en, en este idioma por favor recuerda una vez más suscríbete totalmente gratis una vez estés suscrito mándame un correo a rjoven66 gmail.com si necesitas el material de esta clase o cualquier otra clase me, me dices qué material necesitas y te lo envío con, en un formato de pdf también envíame tus comentarios preguntas o sugerencias o eh, si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos en la clase de español comparte eh, la información de mi canal con tus amigos con todas las personas que desees de esta manera me vas a ayudar a crecer en audiencia Regálame un like o un me gusta por favor si esta clase fue de tu agrado y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos un nuevo video, muy bien yo espero verte en el próximo video o en nuestra próxima clase recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, bueno este es el final de la clase número 6 estos 12 verbos terminados en AR en el tiempo condicional Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Y yo espero verte en nuestra próxima clase. Hasta pronto amigos. Nos vemos.